Este, ...con muchísima amabilidad y se lo agradecemos Felipe Gallegos, que es periodista económico de la Televisión Nacional de Chile, de TVN. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Felipe, desde Canal 7 de Mendoza, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Eh, un gusto también eh, poder acompañarlos durante esta mañana. Siete y media tenemos acá en Santiago de Chile. Bueno, ocho y media aquí en, en Mendoza, eh, tan cerquita de ustedes. Eh, 13%, 13.1% de inflación en Chile y esto es noticia para ustedes claramente, no están acostumbrados, es algo inusual. Sí, de hecho hoy al, al despertar estaba revisando los diarios, eh, los periódicos y eh, es la portada de todos los diarios acá en Chile. Eh, la inflación eh, medida en 12 meses alcanzó el 13,1% y fíjate que desde 1994, que acá en nuestro país no teníamos una inflación tan alta como la ha registrada eh, durante julio. Por lo tanto, eh, para nosotros es noticia, porque Ajá. claramente no estábamos acostumbrados a tener cifras eh, que estuvieran incluso por sobre los dos dígitos. Eh, en, en, en los últimos 30 años en Chile nos habíamos acostumbrado a tener cifras de inflación muy, muy bajas. Eh, y, y fíjate que eh, en, acá el, el Banco Central tiene una meta, que es tener la inflación eh, en 3%, y hoy día estamos en 13%. O sea, eh, ha cuatriplicado básicamente claro. esa meta que tiene para, para el año el Banco Central, por lo tanto eh, es un tema de, de mucha preocupación ciudadana Ajá. por estos días eh, lo que está pasando con la inflación en nuestro país. Felipe, este estamos hablando de un acumulado interanual, ¿no? Ese 13.1%, no es por mes, claramente. Tal cual, es eh, acumulado es, eh, en los últimos 12 meses. Ajá. Medido Bien. en 12 meses, llegamos al, al 13.1% eh, en el dato que, que claro. entregó justamente durante la jornada de ayer. El, el Instituto Nacional de Estadísticas acá en Chile. Si bien ahora toma relevancia, imagino que en los años anteriores y en los meses anteriores para usted no era un dato no de, de la economía tan latente como para nosotros los argentinos hablar de inflación que es casi habitual, casi de todos los días. ¿Ahora toma otra vez presencia en la, en la escena mediática? Tal cual. Eh, hace algunos años cuando salía la inflación era un dato que eh, captaban más bien los diarios especializados eh, pero no era que, que todos estuvieran atentos a cómo venía eh, el dato de inflación. Hoy, eh, en los últimos meses particularmente, cada vez que se publica, el, el acá se le llama índice de precios al consumidor, IPC, uh -huh. eh, es noticia. Están todos muy atentos, eh, es la principal noticia del día porque llevamos ya cinco meses en Chile con inflaciones muy, muy altas eh, que superan el 1% mensual, lo que para nosotros es bastante inusual Claro. Eh, porque estábamos muy acostumbrados a inflaciones que siempre eran 0,1, 0,2%, inflaciones muy, muy bajas, sin embargo, en los últimos cinco meses eh, la inflación se ha tornado un, un problema para, para para Chile, para las personas. Básicamente. Eh, el tema, Felipe, es primero preguntarte a qué le atribuyen justamente esta suba, a qué atribuyen los, los especialistas del gobierno, la suba, y lo otro, este, si, cómo frenarlo, ¿no? ¿Qué estrategia crees que van a...? Eh, porque pareciera ser algo que comienza y que nadie sabe cómo termina. A nosotros nos está pasando. Hace ya algunos años atrás, bueno, hablábamos de dos dígitos y era algo que iba... Y ahora de repente, 90%, imagínate lo que es eso. Se, se estima en Argentina 90% anual. Una verdadera locura, ¿no? Es cómo frenar esa rueda. Sí, eso, eso es lo complicado. Eh, a ver, lo primero, ¿a qué se atribuye...? se habla más bien de factores internacionales seguramente son factores que pueden ser muy parecidos con otros países de, de América Latina lo que está pasando con la guerra de, de Ucrania eh, que ha elevado los precios por ejemplo de algunos de algunos granos eh, el precio de los combustibles Chile no produce combustible todo lo importa, entonces cuando suben los precios internacionales del petróleo eh, a nosotros nos afecta de manera directa uh -huh. eh, subió el precio del dólar bastante en Chile durante el mes de julio eh, alcanzó a costar un dólar 1.050 pesos chilenos lo que se escapa a cualquier eh, de hecho es el mayor precio de todos los tiempos en Chile uh -huh. eh, estamos también con problemas internos eh, de incertidumbre porque eh, estamos a un mes de que se realice el plebiscito con la nueva constitución claro. eso también genera de alguna manera eh, incertidumbre interna sumado a, a todos estos factores internacionales que, que te contaba eh, el gobierno lo que hizo fue eh, entregar que se está pagando por estos días, un bono de invierno, de, pero lo, lo que coinciden varios expertos es que eso es sumarle más inflación, básicamente, o sea, a la economía. Eh, la emisión, entonces, lo que en Argentina algunos dicen lo mismo, hay otros economistas que piensan de otra manera, te lo cuento pues. De esto no es que entendamos, porque claramente no entendemos, si no hubiésemos salido de este lío, no podemos salir. Pero, ¿viste? Tenemos diferentes posturas. Algunos dicen, no, la emisión no es la que genera la inflación, son múltiples factores, y otros directamente dicen, sí, porque se vuelca al consumo y eso hace que aumente la demanda y aumenten los precios. ¿Qué sé yo? Nosotros estamos metidos en ese lío ya desde hace un tiempo. Hemos eh, tenido gobiernos que han pasado de una línea a otra línea y ninguno hasta el momento le ha encontrado la, la solución. Si me permitís, sumo a mi compañera Agustina Fiadino, que también tiene alguna consulta para hacerte. ¿eh? Agustina. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Consultante, Hola, buenos días. ¿Cómo reaccionan? Ya dijiste más o menos cómo reaccionan desde el Estado, entregando un bono de invierno, pero ¿cómo funcionan, por ejemplo, desde el sector privado? Porque acá también tenemos esta cosa que ya, como tenemos inflación desde hace tantos años, está esta idea bastante arraigada que es que uno pelea porque su salario no quede por debajo de la inflación, de la suba de precios y eso puede terminar oportunamente en algunas marchas, movilizaciones, paro, lo que fuera. ¿Cómo reaccionan desde el sector privado? ¿Los salarios también suben en función de esa suba de precios? Eh, no, eh, es eso, eso, eh, otro gran efecto colateral de, de esta inflación. Eh, teníamos datos hace una semana justamente que dan cuenta que si bien los salarios suben 10%, la inflación sube 13%. O sea, eh, los trabajadores claramente han, pe han perdido poder adquisitivo producto, claro. producto de esta de esta inflación. Estarían eh, perdiendo Chile, ahí unos tres puntos en promedio, estimativamente. Claro, tal cual. Eh, y, y en Chile pasa que eh, no, es, no son muchos los trabajadores que tienen, por ejemplo, eh, contratos colectivos o que puedan negociar mediante sindicatos. Eh, los que tienen poder para, para negociar de alguna manera Tienen sus eh, contratos laborales reajustables por eh, la inflación claro mm. De hecho es algo que, que, que pasa en las empresas grandes en Chile claro. Pero eh, hay trabajadores que no tienen tanto poder de negociación Y por ende, claro. los que los lo, lo más vulnerables, entre comillas Son los que de alguna manera sienten este, este impacto de lleno poca, Y la, la inflación le come los salarios, básicamente ¿Hay poca cultura de eh, organización sindical en Chile? Sí, hay muy poca cultura de organización sindical. De hecho, eh, solamente las empresas más grandes tienen sindicatos fuertes, digamos. Las Ajá. empresas más pequeñas no, no, no tienen esa, esa capacidad y, y, y, y, y es bajo todavía los niveles de, de negociación colectiva en Chile. Mm, y, ¿Y salen los chilenos a comprar así alocadamente ahora ante el aumento de precios? Acá en Argentina es un fenómeno que suele darse, que como no sabes para qué te va a alcanzar el mes que viene, lo que haces es, bueno, te la gastas. Este, yo no sé si es bueno o es malo, la verdad que ya no entiendo nada, pero es lo que pasa, vos vas a un supermercado acá en Argentina y posiblemente están te encuentres... Llenos. Claro, la que de verdad, viene alguien de afuera y dice, pero y dónde está el lío? ¿no? Porque vienen y vos ves que los supermercados están explotados, pero quizás tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, yo no sé para qué me va a alcanzar el mes que viene, me gasto lo que tengo ahora. Este, pasa algo similar hoy en Chile, ¿ven algunas imágenes parecidas? Lo que está pasando mucho en Chile es que eh, está bajando de alguna manera la, la calidad de los productos que las personas están comprando. Uh -huh. eh, si antes iban al supermercado y compraban las cosas de primera, de primera categoría, eh, ahora, ahora están yendo al, al, al mercado de, de barrio, a, a, a, a las a la, acá se les llama Las Vegas, eh, donde se venden, se venden cosas de pronto al por mayor. Eh, ha cambiado eso, ha cambiado un poco la, uh -huh. la calidad de los productos que están comprando. Uh -huh. eh, acá en Chile por ejemplo ha subido mucho el precio del aceite, el precio del azúcar eh, el precio del pan ha subido mucho en Chile el precio de la claro. harina, son productos bien esenciales ese uh -huh. es el problema que tenemos acá, que han subido mucho los productos que son de primera necesidad claro. y eso es lo que está afectando eh, al bolsillo de, de la gente, a mí me toca reportear todos los días y, y, y, lo, y lo noto, digamos la, la gente me lo dice en la calle eh, ta, ta, estamos cambiando los, los hábitos de, de consumo sí, sí. antes íbamos al supermercado, sí. comprábamos no sé mucha carne hoy la carne ha subido mucho de precio en Chile eh, claro, claro, y han claro. tenido que buscar sustitutos digamos. Felipe y con respecto a lo que se les viene que es un proceso histórico sin lugar a dudas modificar la Constitución cuánto puede influir todo esto porque incluso el, el gobierno planea por ejemplo sumar salud pública de hecho ya hay anuncios al respecto eh, y, y ahí van a entrar una gran discusión que acá también se da hace mucho tiempo no la, la, la presencia del Estado, la, la inversión o gasto, depende de quién lo quiera ver, este o, o cómo quieran poner el foco en eso. ¿Qué crees que puede pasar justamente con esta transformación de la Constitución? Ese es un, un, o sea, en Chile el día están todos pendientes de lo que va a pasar el 4 de septiembre, eh, que es el día del, del plebiscito. Eh, hay, hay aquí un, un pro, hay, hay varias aristas. Lo primero es que eh, hay una de las críticas que se le ha dado al, al gobierno de, de Boric es que está volcado en, en campaña y eh, no preocupado de estos temas como la, como la inflación, por ejemplo. Una de las críticas que se escucha muy fuerte por parte de la, de la oposición justamente a, a, su, a su gobierno. Eh, otro, otro tema es que claro, eh, si se llega a aprobar el proyecto de, de constitución, eh, eso supone mucho gasto público y, y, y la duda que plantean varios economistas es si la economía chilena va a ser capaz de, eh, de alguna manera, claro. de... De dar respuesta El a tema es que con la que, que tenían antes en la, en la quedaban condición. muchos excluidos también, ¿no? Por eso hubo semejante sí. revuelta, o sea, qué, qué claro. lío, ¿no? ¿Qué, es una difícil ecuación, de alguna claro. manera. De cómo Porque tratar por algo de, tuvieron de el estallido social que tuvieron, casi inédito sin también. Duda. ¿Mm? Sin duda, sin duda. Entonces, ¿está, está todo eso, eso bien, bien, bien revuelto de alguna manera? Eh, y, y tenemos plebiscito en nada, en menos de un mes, entonces uh -huh. están todos muy muy preocupados de, de, de, y muy atentos, básicamente es sin duda uno de los temas que, que marca por estos días toda la, la discusión política y económica también en Chile. Claro. Felipe, te agradecemos muchísimo el contacto, un placer, estamos tan cerquita de ustedes, este, que lo que les pasa a ustedes, también a los mendocinos, te imaginas, nos importa muchísimo, porque de hecho hay muchísimos mendocinos que un fin de semana largo cruzan a Chile. Entonces, bueno, todo lo que pase en Chile este, para nosotros es, es muy importante. Te agradecemos el contacto y seguramente te vamos a convocar nuevamente para la charla en algún momento. ¿eh?